Tal y como se aprecia en las imágenes, un gran número de las plantas sembradas por alcaldía de este municipio en la entrada de esta ciudad están secas, de acuerdo con personas entrevistadas en la zona supuestamente por la falta de cuidado. No, no, eso no se ha secado, Son con ellas mismas que se han caído, porque una, una mata mal comprada sin, sin raíz y sin nada, se van a prender y sin agua. ¿No le echan agua? No, un día, tal vez, en la semana. ¿Ellas no están mojando allá? ¿Ya la están mojando? A los dos o tres ya la están mojando otra vez. Sí, ahora estamos esperando que Ale venga a cortar el arroz, el, el arroz de ella ahora. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.